Video, Ese saludos, nuevo video. Fíjate Mario, el día de hoy nos encontramos en Izalco, qué bonito pueblo. Mario. Dicen que aquí es la ciudad o el pueblo de los brujos, aquí en San Salvador. Sí, es muy exacto. reconocido por eso. Ya muchos amistades nos han contado que es muy reconocido por eso, porque en realidad sí se trata mucho eso de la brujería. Pit, que aquí. de hecho Mario hasta el equipo local, no sé si de fútbol o de, de básquetbol. básquetbol, de básquetbol se llama. Los Exactamente, brujos. Los, los brujos, Mario. De aquí. aquí de Izalco. Aquí es donde tú puedes venir a hacerte también limpias, sí, cosas exacto. así, muy espirituales. Dicen que aquí sí. te embarran el huevo, Mario. ¿Tú te dejarías embarrar el huevo? Ah, claro que no, <risa> Pablo, ¿cómo crees? <risa> Pero no venimos solos, Paul. Exacto, así que Mario, di sí, la no, frase sí. mágica: Matatero, tero, tero, matatero, tero, que se aparezcan los invitados. ¡Ya! ¡Yeah! <risa> Vino Jackie y Wendy ya, ya habíamos grabado un video con ella Sí, de hecho justamente hace un año Mario Pero también nos acompaña alguien Lo no, queremos no, mostrar vale, vale, Al detrás de él cámara es, Él es el, camaróg el camarógrafo Pero ya. es tío de Jackie no, y Wendy El camarógrafo El que echa tortillas El, manager el, el, el manager, manager el que agarre el billete Y de toda onda Él <risa> Dan nada de dinero a nosotros. Oh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos 50! Ya lo exhibieron. ¡50 y 50, 50, 50! Y también tenemos a Melissa del Exacto. canal de Nano Naro, Nano. Naro, para no que más también. que ahora el pinche Nano sí, la dejó abandonada. nada. No los tengo ustedes. Ah. Así que ahorita vamos a ir a conocer más. de dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a, te, a Tecosol, Turicentro Atecosol. ¿Qué viene siendo ahí? ¿Qué es? Playa, río, no, alberca. Es un bañario. Ajá, es un bañario sí? de piscinas que de allí nace natural. el agua. O sea, allí ah. se genera el agua y nace y después de las piscinas hace un río. Que ese río llega a, Ajá. Ah. Ah. Vamos a ver, vamos. Sí, sí, vamos a conocer allá y vamos Nos a hacerles vamos unas toallitas. Sí, Ay. Claro. Ah, que los bañemos, ya nos dijo cochinos. Oye, a mí no me toca bañarle. hoy, eh, no, pero a mí me tocó ayer. Sí, ya sí, oye, sí, es sí, exageración. No, ya no. No, No, ya no. no la verdad yo desde, yo desde que llegué a México y desde que llegué a El Salvador no he probado el agua salvadoreña. O oh, no, no, no. vamos, vamos. Vamos. A ver. vamos, porque ya nos hace falta. Mira, ya llegamos aquí, pues, la verdad está una chulada. Tecosol. tecosol, Tecosol. Ah, Tecosol. Ah, Tecosol. Pero vamos, pero a -te Wow. A ver, me y puedes. De, y desde que yo tengo uso de razón esos sapos ahí están. Wow. Eso esos de sapos, roca. Sí, esos es de roca. ¿Cuál? Ah, no, no, no, no, no. Ese? No le digas así a tu hermano. Ah, ¿Qué pasa? Hey, mira, mira. Es un sapo regular y aquel es un sapo maya. ¡Órale, ¿Por qué me de nuevo No, no, no, no. no dijimos sapo azteca dijimos Apo Pomaya. Me estás explicando ahorita de dónde viene el agua, de dónde... Ok, el agua nace en aquel sector de allá, en el final. Ajá. Y ahí como a mitad, a mitad de la piscina hay un drenaje y empieza y se forma el río Atecosol. Ajá. Por eso es que se llama todo ese río, va a dar allá al, al, al océano, al Pacífico, wow. y, pero aquí nace. Órale, órale. Mucho, mucho okay, trayecto. Okay, mira, pero eso es una vena del volcán de Órale. Pero ahorita no se ve porque se le da pena. <risa> se esconde, ¿eh? Ahorita vamos a ver, vamos a probar si está muy fría o si está tibia. Oh, porque ayer. ¿Cómo no, no. es? Por lo regular que Es se helada. Salió. Es helada. Es fríísima. Y ahí donde ves, si sí ves que tan cristalina está, pero donde ves esas divisiones. Ahí va más profundo más profundo más profundo allá sí allá allá allá te topa. No, sí, pues entonces sí. leve porque no sabemos nadar venimos de un de lugar de, de sabes nadar no, nada? no yo hey el que vive en Atecosol y no sabe nadar no o sea no no, no, no, tuvo, no tuvo niñez a ellas no pueden nadar Jackie, ah, <risa> <ahí, dale, risa> pregúntale, pregúntale, pregúntale. Ah, sabes nadar Wendy sabes nada sabes nada quien vive en Izalco y no sabe nadar no tuvo infancia No ah. tuve Pero nos podemos enseñar no Nos podemos tu... enseñar No, no, no, no, no, me no, me no, no, mira, mira, mira, no, no No no, no, no. tuve un tío pero, que me viniera a pero enseñar nada. es mentira, es mentira Nosotros nos escapamos de la escuela con mi primo Y veníamos a claro, practicar el claro, nadar Entonces, valencia. ella lo que le faltó es escaparse de la escuela <ríe> Para venir a aprender a ah. ah, nadar no, Sí o no Es que a veces por las travesuras no aprende Tiene lógica, tiene lógica Sí, claro Melisa, ¿sabes nadar? Sí, ella. Ah, pues que te enseñe, por favor. Sí, ¿Te puede enseñar? Y yo te yo, te, yo Ay. Sé. Ay. Y por si acaso, que año RCP. ¿Cómo va, va? va? Oh, uh, va a ser? Ah, la la uh, no sé. uh, le van a dar CPR. Sí, <risa> <sí, Sí, risa> sí, no, no. eh. Es lo que quiere. ¿CPR? Ay, Paula, que Ay, no, viéndote, no. güey. Pero mira, Paúl, le está preguntando dónde está el carnet del CPR. Ajá. ¿No? no, no, pero no te preocupes, con vos va practicar. Es que ya, ya, ya cumple años mayores. ¿no? Es que ya mañana, ya mañana los dos van a ser mayores de ¿eh? edad. Exacto. No. Aquí va a haber algo, ¿verdad? ¿no? ¿Eh? El, ¿El tobogán sirve o no? Es que sí, viene no. más seguido vale. El tobogán eh, No, no, hombre yo, Mira, mira, mira Pero dice Yo que vengo más seguido Tenía como cuánto tiempo en El Salvador? Como 16 años no ¡Ay, caray! ¿No sí, venías de El Salvador? No, no, sí, viene escrito. más seguido ¿Y veniste de vacaciones? Sí, vení de vacaciones Ah, no, entonces tiene más Yo de fuerza mayor uh, Me cayó unos días más uh, claro. ah, ah, venga, Aquí te metes los pies bien, después, Y te pues, hacen el pesquillo Hay mucho pescadito Sí, es lo que estaba mirando la neta, sí, está bien chido Y mira, a donde no ves nada. ahí esa línea Es la línea divisoria de la profundidad de la piscina Eso tienes que hacerlo antes porque ah, te puede dar algo en el cerebro Porque es muy fría ah, bueno, Entonces es como calentamiento Ok, son buenas tácticas Pero a veces dicen que el mejor aventarse así Se quita más rápido el frío a quedar allá A ver, ¿sí? ¿Tú sigues Tú sigue, ¿Tú, tú sigues. No, yo no puedo. Ah, ah, entonces no tal, te vas a tal, mañana. No podemos. No, te vas no a bañar. pues no podemos nadie. Ah, ah. No se crean, no se puede. No, pues ni modo. Que te metas. Está bien fría. Tenía miedo que se iba a ahogar. Y, y ya no lo metí como si ¿sí? nada. Ah, ah, para que no sintiera tanto sí, frío. Si para... Ahí te va. Sí, sí, ten... Ahí te va. <risa> perdón, perdón. <risa> Báñese, bañete Ya <risa> le sí, dije que hasta el tinte del pelo se le va a caer. Sí, se le va a caer.